Bien, nos encontramos desde el Hotel El Huarco y hay una actividad con emprendedores y también hay una actividad deportiva acá en Cartago, en Tejar del Huarco propiamente. Nos encontramos hoy con Cartago Medios y lo que queremos es llevar a todos ustedes una actividad muy, muy importante y como siempre una gran institución como el Hotel El Huarco está participando y está patrocinando esta actividad. Aquí en Cartago Medios vamos a llevarles eh, entrevistas y algunas tomas y demás de esta bonita actividad que tenemos en nuestro país. Pero en cuanto a mi emprendimiento se trata de productos elaborados,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 A nivel de Cartago, nada más. Mi nombre es Dayana Zamora, soy emprendedora de Cartago. Mi, mi emprendimiento se llama Botellas Decoradas Day, así aparecemos en Facebook. Nos pueden localizar también al WhatsApp 8302-2378. Trabajamos lo que son botellas reutilizables de vidrio, todas a mano y por pues la decoración ya es el plus que se le da a, al detalle de la botella. El producto se puede personalizar, podemos este, ponerlos con nombre, según la temporada, en este caso Semana Santa, para Navidad tenemos botellas en decoración. Es un detalle para un regalo, se puede decorar ay, según sus necesidades. Bueno, eh, nosotros somos hongos ostra, tucurrique, producimos el hongo ostra y lo procesamos de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos en escabeche, en aceite de oliva, con chile picante y en escabeche al vino tinto. También ofrecemos crema de hongos que lo hacemos con... Leche de lactosada o leche de coco para las personas que son veganas o vegetarianas, tenemos este ofrecimiento. Pronto tendremos el paté de hongos también para ustedes. Estamos para servirle. Mi nombre es Cinia Arder y Calvo Quesada. El teléfono 8862 -7485. Hay una página en Facebook que se llama Hongos Ostra Tucurrique. por acá en el Hotel El Huarco con estas emprendedoras y emprendedores que hoy vienen a mostrar sus productos y por acá tenemos a Doña Marianela ella es de la tiendita a ver si me acuerdo, el rinconcito de Nela no, ¿cómo era él? Mi emprendimiento se llama En la Tienda, en la tienda, en la tienda de la tienda Nela. Nela, es que el nombre me encantó es súper creativo en la tiendita de Nela y ella nos ofrece un montón de productos para la piel, Doña Nela cuéntenos un poquitito, ¿qué es lo que usted tiene aquí a la venta? Bueno, yo soy distribuidora de la marca Aquaspiro. Acuaspiro es una marca de cuidado personal eh, mixto. ¿Qué quiero decir con mixto? Que tiene productos naturales como pétalos de rosa, agua destilada, eh, pétalos de caléndula y productos químicos como la glicerina para poder conformar las, eh, los productos. Tenemos gran variedad de jabones en barra, tenemos desmaquillantes, eh, jabones líquidos, Tónicos faciales, mascarillas, exofiliantes, leches de pepino y manzanilla, colágeno, vitamina E, cremas para las manchas. Tenemos productos para los caballeros también. Tenemos jabón facial, bálsamos, eh, loción after shade, entre otras cosas. También tenemos la línea de gel de cannabis. Eh, tenemos el aceite, tenemos jabón, tenemos crema. Eh, tenemos también una crema facial, tenemos bálsamos, eh, mi Instagram es macabe 25 igual mi Facebook, eh, ahí pueden encontrar, eh, todos los productos me pueden localizar y también les puedo mandar el catálogo porque son más de 180 productos. Por aquí estamos con Doña Tere, la de las medias, las medias decoradas. Tere tiene una gran variedad de medias hermosas, créame que se quieren llevar todas, ¿verdad Tere? ¿Qué tenemos ahí? Cuénteme un poquitito. Bueno, aquí tenemos medias eh, microfibras bordadas, tenemos todos los diseños en caricaturas, tenemos deportivas, tenemos series que están a la moda ahorita y las películas nuevas como la del hombre araña y la de Batman eh, también vienen en nuevos estilos. Y para todos los gustos, son unitalla, ¿verdad? Sí, son unitalla, le queda desde un niño de 5 años hasta un adulto. Ellas ceden bastante y no pierden el diseño. Perfecto, doña Teresa, están, todas están hermosas, está para llevarse una a cada una, ¿verdad que sí? Sí, cualquier cosita, cualquier cosita, cualquier el número de dar? teléfono, claro que sí, el 86-78-7425, estamos para servirles. Buenas, por aquí tenemos a una emprendedora súper joven, Alison, ella nos trae bisutería y tenemos por aquí algunos regalitos en matas, suculentas, cactus y algunas para decoración. También, Alison, cuéntenos, ¿el emprendimiento suyo? Es un emprendimiento de bisutería, eh, las piezas son únicas, solo son lanzadas una vez. Eh, hay de avalorias y piedras naturales. Las piedras naturales son las que podemos sentir que están fríitas, ¿verdad? Por eso las distinguimos. Exacto. A Alison la pueden buscar en Instagram. Alison, enséñenos ahí el nombre. ¿Cómo se llama el emprendimiento? El emprendimiento se llama Mar de Norte, para que me busquen en Instagram. Mar de Norte. Así te encuentran y te pueden seguir, ¿verdad? Y que le den seguir a la página. <ríe> Muy importante. Aquí estamos con Doña Clara. Ella nos trae la marca Rinaware. Todos los productos que ofrece. Doña Clara, Cuéntenos un poquito de la marca y cómo pueden localizarla y buscarla para poder obtener esos productos de Rinaware. Claro que sí. Eh, bueno, estos productos de Rinaware tienen 75 años de estar en el mundo y 55 años de estar en Costa Rica. Eh, son productos de calidad. Eh, con ellos cocinas... Eh, los, los pones al horno, nada les pasa, eh, con, mantienen los nutrientes, los colores, los sabores, son de acero inoxidable y tenemos no solamente ollas, sino tenemos de todo, extractores de jugos, filtros de agua, ahora que el agua está tan contaminada, te purifica el agua el 99%, bacterias, ahora cloro y plomo. Tenemos botellitas filtrantes esta, para que las llevemos de viaje, cuando vamos allá de los viajes. Y... Decía mi mamá que estas ollas son para heredar, ¿verdad? No me equivoco. Son para son heredar, para heredar. Sí, a así que es hijos, una adquisición estos... que se puede pasar de generación sí, en generación. De generación, así muy bien. Y también tenemos excelentes ofertas que por parte de la empresa están regalando con cada oferta que compra el cliente, le están regalando un, una botella filtrante. Que, ...que te dura hasta tres años el repuesto... ...entonces imagínense el regalo... ...y en otras ofertas viene regalando... Una, ...un sartencito pequeño también... ...entonces para que aprovechen... ...y lo pueden sacar de contado... O a, ...o a pagos a seis meses... ...a un año, dos años... ...como ustedes puedan pagarlo... ...hay facilidad para adquirirlas... Sí, ¿Sí ...es momento de hacer la inversión... Así ...porque es. no se equivocan con esta inversión de las ollas... No ...bueno no solo ollas, hay muchos artículos... Sí. Depende de las necesidades del hogar... Sí. ...pero sí. De verdad, no nos equivocamos a decir que esto se transfiere de generación en generación. Son alta calidad, ¿verdad, doña Clara? Calidad, calidad. Como el, yo digo siempre, el que tiene estas ollas en la casa, en la cocina, es como tener un BMW en la casa. <risa> Eso este también nos lo sí, pueden heredar. Sí, sí. Muchas gracias, doña Clara, nos por enseñarnos este producto. Ajá, claro ¿Qué teléfono? Sí. Nos pueden contactar al 85710235. Con Clara Quesada, y al 87364838 con Carlos Arguedas, estamos para servirles. Y si alguien se contacta con la empresa, también puede decir que, es, que usted fue la que lo recomendó, la que llamó. No, no, ¿Ese, ¿Ese somos trabajadores independientes, Independiente. que nos llamen a nosotros directamente. Ok, perfecto. <risa> para servirles. Por acá estoy con Ana Isabel. Ay, y no sé, pero aquí hay demasiadas cosas para regalos. ¿Cómo hacemos, Ana Isabel? Yo me las quiero dejar todas, <ríe> no importa. Pues te las Vean, hay muchísima, es bisutería artesanal. ¿Me contaba usted, Ana Isabel, que usted las elabora? Sí, todo lo elaboro yo. Eh, tenemos variedad de técnicas. Está la, eh, la tradicional, que son las pulseritas elásticas. Eh, tenemos alambrismo, tenemos eh, crochet, es eh, tejido en hilo de alambre, eh, la técnica en sí se llama punto peruano y entonces hay variedad. El crochet que nos mencionó, eh, si nos puede mostrar por ahí para verlo, ese es el crochet porque algunos tal vez no lo conocen, está demasiado lindo, vean un regalo, un regalo así. Muero yo, vea qué lindo. Este es el, el, el, el crochet, eh, todo es tejido a mano y la técnica, como le digo, se llama punto peruano. Doña Isabel, ¿y dónde la pueden contactar? Porque yo creo que más de uno ya quiere correr por un regalo de esto. no, no solo por un regalo, para dejárselo. Bueno, mi página en Facebook se llama Caprichitos, pero con K, ¿verdad? Caprichitos. Y eh, mi teléfono es el 8557-1180. Acá me encuentro con Doña Sonia. Ella tiene muchísimos regalitos disponibles y no hay que esperar para un cumpleaños, para Navidad. Cualquier día, en cualquier ocasión, estos regalitos están preciosos. Doña Sonia, usted tiene una gran variedad de cosas para regalar. Sí, bueno, el fuerte mío eran los bolsos. Esa había sido mi línea siempre. Pero la pandemia nos hizo como sacar otras habilidades, como lo que era el macramé, hacer un poquito de... De, de bisutería Que yo no era bisutera Y bueno, lo que hago son aretitos Nada más ensamblarlos Y hacer algunos collarcitos, collarcitos Con algunas piezas de coco eh, Los llaveros Que los empecé haciendo Porque mis amigas me regalaban Los collares que a ellas se les reventaban Entonces ya Compraba la argollita y, y los reutilizaba Y empecé a sacar Los, los llaveros y así sucesivamente, este ya yeah, ahí estamos tratando de salir adelante porque ha estado muy duro. Y para cualquier ocasión, esos llaveros están soñados, soñados. Es, todo está muy lindo, realmente. Yo sé que hay mucha gente interesada que quiere contactarla, porque aquí todo está lindo. Hay para cualquier ocasión, hay mucha, mucha variedad de pulseras para hombre, para mujer. ¿Dónde la pueden localizar, doña Sonia? Bueno, me pueden localizar a, a mi teléfono. Al 7021-7988, pero también yo me uní hace cuatro años con otras eh, cinco compañeras y pusimos una tiendita en el, en el antiguo mercadito de carnes, ahí se llama La Garúa, Bazar Artesanal, ahí va a encontrar gran variedad de, de productos artesanales con identidad y si va a salir o tiene algún extranjero que lo visita a la casa o quiere un presente para muchas cosas, ahí también nos puede encontrar. En el mercadito. Ajá, en el mercadito. Tengo ahí esas jarras que dicen Costa Rica, creo que eso era lo que mencionaba, ¿verdad? Que puede ser un buen regalo para que nos recuerden y siempre lo van a poder utilizar. Ajá. Es una buena opción. Pues ¿Sí? visítenos por ahí, espero que lleguen y que... Tenga muchos clientes en estos días. Muchas gracias, Ahí estamos para servirles. Aquí me encuentro con doña María Elena y quiero comentarles algo. Esta señora trabaja con material de reciclaje, ¿verdad? Era lo que me mencionaba por ahorita y hace una infinidad de cosas increíbles creativas vea cosas que ustedes no se imaginan los papelitos del ro, los rollitos del papel higiénico ajá. que todos botamos a cada rato miren doña Marielena, cuénteme esta belleza porque a mí no se me hubiera ocurrido jamás que esto fuera un rollito del papel higiénico ajá digo yo de ahí mucha gente los bota, verdad entonces de ahí se me vino la idea de pintarles un paisaje y ponerles cosas típicas ahí para y para salvar un poco el planeta, verdad, de, de los productos que botan ahí. Entonces yo trato de ponerles todo así como tradiciones costarricenses, verdad. Este, también para que se lleven un recuerdito ahí para otro país. Aquí tenemos estos chorreadores. El, el chorreador que no nos puede faltar ese cafecito que todos amamos. Este chorreador está con lo que es la argollita de atún, los pitipoy y todo eso, que todo el mundo los bota. Aquí le monto yo la bolsita. Y estas son las tapitas de la pasta o de esas salsitas que compra la gente, ¿verdad? Ahora estoy inventando estos choneticos para la refri. Son del... del... ¿Son imanes? Sí. Están en proceso, ¿eh? son, son, Son del cosito del cartón de huevos. ¡Ah! ¿Ves? Está en proceso. Aquí tengo que ponerle Costa Rica y ponerle imán ahí. Después. tengo por aquí unas carretas. Mire, el gallo pinto. Ay, qué rico. doña Marina ay, se me está abrando. Me está abriendo el apetito. Todos estos imancitos son para la red. Y salen a mil colones. Están a muy cómodos precios. Este, las muñequitas son con la tusa, el elote. Bueno, tenía varias, pero ahora se las llevó un extranjero. Solo esta me dejó. Para recuerdos de nuestro país, es Ajá. lo mejor, mire, ahora tenemos por aquí el perezoso que ya ahora es símbolo nacional. También, Doña Marielena, ¿este, este perezoso con quién lo elaboró? Este está hecho en esa pasta en esa pasta, pasta ash. Este, también están estas, las chapitas las con la Virgen de los Ángeles, en miniatura este Siempre todo lleva la banderita Costa Rica, ¿verdad? Que si porque... queremos viajar y ir donde algún conocido podemos optar por llevarle una cosita a cada uno Ajá. porque son regalitos patrióticos, sí. ¿verdad? Que vamos a y... llevar algo de Costa Rica hacia otro lado y, y están baratos, y realmente no tiene... podemos llevar un montón.